¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tu miseria. ¿De a poco me mostraste un cielo? ¿Contenta, Señor? ¿Contento? Sí, he comprendido, me ha llegado a mi corazoncito que el Señor me conoce. Me hizo única e irrepetible. Y Él vino a este mundo, no por una masa. Yo podía decir acá que estoy ahora en, lo, en, en los vilos. El Señor vino aquí a los vilos y dio la vida por todos los vilos. No. Por cada uno de nosotros que vivimos ahí, con nombre y apellido, únicos e irrepetibles. Así que, hermanito, y eso, te he llamado por tu nombre, te conozco, te llevo en la palma de mi mano, nos ha dicho. Eres la niña en mis ojos. Ese amor maravilloso del Señor es el que necesitamos de estar siempre, siempre unidos. Y este es el alimento, esta es la palabra. Este es mi guía, mi luz. No el tarot, no el vidente, no las hojas de té, no sé, tanta cosa que te dicen. ¡Uy, ¡Oh, te dice todo! ¿Mm? Aquí me dice todo, me corrige, me da el amor, me previene, me aplaude cuando voy por el buen camino, me ilumina. Y veamos qué nos va a iluminar hoy día. Ahí en Efesios 6, 10, como subtítulo, que el Espíritu Santo nos ayude, dice: lucha contra el mal. Es una lucha diaria. Satanás todos los días está a las 24 horas del día, como el león rugiente, ahí, ah, ah, esperando que yo tenga una pequeña cadita. Y conoce tu lado malo, mi lado malo, ¿sí? ¿Va? sabe nuestra debilidad, y por ahí nos pone piedrecitas, nos pone zancaídas para que caigamos, y él tratar de pescarnos, pescarnos, desilusionarnos, hacernos ver todo malo. Y veamos qué nos dice la palabra aquí, que nos ilumina, nos levanta. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa, con su fuerza poderosa. Lo hemos dicho tanto y lo sigo diciendo porque ustedes me han pedido, hermana, no se canse de repetirnos, porque el mundo no se cansa de decirnos que nos vayamos por el lado del poder, del dinero. Del egoísmo, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, que somos únicos. Que no nos preocupemos de los demás, que seamos felices como queramos. ¿Quieres ser feliz? ¿Te gusta esto? Bien. No, es que no lo puedo hacer porque, porque es del otro. No, si te gusta, tómalo, sé feliz. Eso es. Esa libertad. Eres libre, pues. Tú eres una persona libre, puedes hacer lo que quieras. Por eso me piden y me dicen que con mi libertad puedo matar a esa persona que llevo adentro de mi vientre, que es otra persona no, si tú no quieres nada, no, vamos, ahí está el aborto sin total y ahí vamos nosotros, esa no es libertad, esa es libertinaje por eso mi camino tiene que ser derecho en la libertad que es Cristo Él dice, yo soy la vida, yo soy el camino y me hace decir y me dice que la verdad me hace libre, la verdad, la libertad crística, hermanos queridos. Así que pidámosle que nos ayude, que nos fortalezca para poder hacer frente a todos estos embates que el mundo que Satanás me tiene para sacarme de su camino. Digámosle, Señor, yo confío en ti